Ya. Bueno, bra, mi nombre es Luis Arturo Renifolaz Tengo 65 años de edad Vengo sufriendo con la diabetes 32 años Con el azúcar Yo compraba una pastilla de 850 miligramos Llamada bucovalle Que me la tomaba después del desayuno Y me tomaba otra Glucovance de 500 miligramos Yo diariamente me tomaba 1350 miligramos para controlarme el azúcar. Pero ¿qué pasa? Que gracias a Dios y al hermano José Reinaldo Yaguano, que llegó a Santo Domingo, y en ese tiempo me llevó el compañero José Castro, y gracias a la plantita milagrosa como es la, la moringa, llegué allá con 270 de azúcar, me acuerdo. Conversé con el hermano José Reinaldo Yaguano y le expliqué mis problemas. Entonces él me dijo si yo tenía fe en Dios y yo le dije que sí tenía fe en Dios. Tenía fe en Dios y tenía fe en la plantita y fe en el hermano José Reinaldo Yaguano. Entonces me dijo, bueno, escucho la primera vacuna y ahí me dijo que fueron los 15 días. Después de la segunda vacuna me hizo un examen de sangre, en lo cual de 270 miligramos, de 270 glucosa, me bajó a 150. Ya en la tercera, cuarta me bajó a 120, 115 en glucosa, gracias a la plantita de la moringa y al hermano José Reinaldo Yaguano, ¿por qué? Porque la plantita, de la moringa es bendecida por mi Dios, es bendecida por Dios y esa persona como es el hermano José Reinaldo Yaguano, quien Dios lo votó ahí estamos quizás nosotros un poco de personas que sufrimos del azúcar, lo que pasa compañeros y amigos, que nosotros si nos ponemos una vacuna o dos vacunas Pensamos que ya no vamos a curar, no, hermano, porque nosotros en la sangre, lo que nos corre la sangre con azúcar, y que hace la moringa con el resto de plantas, que son 17 plantas más, ella viene botando toda esa impulsión del azúcar, ¿no? Del azúcar con la sangre para meterse ella. Entonces, cuando ya uno se pone, pongámosle unas 7 u 8, no nos vamos a curar, queridos amigos, hermanos. Nosotros tenemos que seguir poniéndonos hasta cuando ya nos expulsa todo ese azúcar que tenemos en la sangre. ¿Por qué? Porque ese azúcar nos va descalcificando los huesos, en los cuales tienen los dolores de esto y de esto que a mí me dolía. No me Luis, qué, bueno, a mí me, me dolía, en lo cual que yo, no, yo no podía estar parado, compañero. Yo... No podía caminar, caminar cuatro, cinco tres cuadras porque yo ya me dolió las articulaciones. Pero qué amigo, es porque el azúcar va regándose en los huesos y mientras que no se combata eso y gracias, vuelvo a repetir a la Moringa, al compañero Agustín, al compañero José Castro, al hermano José Reinaldo Yaguano y a Dios, porque él es el único, el único que está con nosotros dios nos pone a prueba querido amigo y compañero dios nos pone a prueba a ver si resistimos, resistimos pero no tenemos que resistir tenemos que tener fe porque la fe mueve montaña a mí me dijo el hermano josé Reinaldo, yo bueno usted con seis se compone y efectivamente yo vi mi, mi, no, mi curación vi toda mi actitud en seis, en seis vacunas pero no yo me sigo poniendo una vacuna mensual, ¿por qué? Porque quiero quedar bien, quiero quedar ya bueno después de Dios. Y él, ahí un compañero llamado Carlos Vera, como él me vio él como yo no podía ni subirme a los buses. Y el día que me vi me dice, puta tú, ¿qué, qué te pasa hermano? ¿Qué has, cogido, has, has cambiado? Y yo le dije gracias, por el hijo hermano, a la Boringa a Agustín, mi compañero, a José Carlos, y al hermano José Reinaldo Yaguano, y me he puesto esta vacuna, y adiós de lo cual me están haciendo recontra bien yo gracias a Dios ya no siento los dolores que sentía pero no por eso yo no me voy a dejar de ponerme las pongo ¿sabe por qué? Con, amigo, compañero Agustín ¿por qué? porque yo gastaba un dólar treinta centavos diario en pastillas al mes, hablábamos casi de treinta y nueve dólares al mes si no me equivoco pero con una vacuna que yo me pongo al mes ahorita que me cuesta diez dólares yo paso bien y estoy, me siento bien, pero yo igual tendré que seguirme poniendo hasta cuando el Señor y Dios me lo permita, porque yo quiero quedar, quedar curado, porque ya le vuelvo a repetir. La moringa es la que va impulsando la sangre que tenemos nosotros, o sea, la azúcar en la sangre. Y esa azúcar en la sangre es la que nos va descalcificando los huesos. Y a descalcificando los huesos ya no puedo ni caminar. Era mi caso, que no puedo ni caminar. Compañero Agustín, ¿verdad? Yo no yo también me dolía Muchas gracias, a señor Agustín, compañero José Castro, y de larga la instancia un gran agradecimiento al hermano José Reinaldo Yaguano, en lo cual, pues, algún día que yo lo vea, tendré que abrazarlo, felicitarlo, y darle gracias también a Dios, porque él es un